Vimos dos presentaciones que, que creo que se complementaron muy bien, las presentaciones de Jimena Castro y de Rocío Díaz. Estas exposiciones eh, exploraron de manera más profunda lo que podríamos entender es el, el espacio interior eh, en este libro. ¿no? Si ustedes recuerdan, en la exposición de Jimena, Jimena nos explicaba de qué manera... Este, esta confrontación con lo inconsciente que supone la creación del Libro Rojo, eh, al mismo tiempo se convierte en un diálogo, en un diálogo que Jung sostiene con el alma, con su propia alma, pero también con otras figuras que aparecen en ese espacio interior, en el inconsciente. Creo que, que Jimena... Eh, aludió y explicó muy bien un, un aspecto del Libro Rojo que hoy día vamos a retomar también, que es esa continua búsqueda de la conjunción de los contrarios. ¿ya? La teoría de la conjunción de los opuestos eh, es como en cierta medida la columna vertebral de este libro, eh, lo que lo organiza de principio a fin y al mismo tiempo va a cruzar esta travesía, este viaje, este camino de regreso al alma que... Eh, que recorre Jung a lo largo del libro, ¿no? esa confrontación de opuestos nos explicaba la Ximena va, eh, va a permitir que nazca lo nuevo, va a engendrar lo nuevo. Eh, en la exposición de Rocío pudimos profundizar en, en la tradición de la negatividad mística y Rocío a partir de la lectura de Bernard Magin propuso eh, comprender el libro rojo e integrarlo, situarlo en esta larga tradición que es la tradición de la mística negativa. Y Rocío no, no, nos expuso muy bien distintas imágenes que eh, corresponden a formulaciones de esa tradición de la mística negativa en el libro rojo y que nos permite entonces inscribir a este libro en esa tradición. Eh, esa, ese camino de la negatividad va a llevar a Jung, como bien explicaba Rocío, eh, al infierno. ¿no? Pero paradójicamente en el infierno va a ser donde Jung encontrará a Dios, ¿no? encontrará al alma. Eso como, como introducción, darles la bienvenida a la sesión de hoy. Y, y le doy la palabra a Rocío, quien va a moderar hoy día las ponencias y el diálogo posterior. Hola Rocío. Hola, eh, bueno muchas gracias a todos y todas por entrar al, a esta última sesión del ciclo eh, y vamos a tener tres posiciones en esta oportunidad. La primera eh, se titula El libro rojo de Carl Gustav Jung, El desierto como un estado de vaciamiento en el camino hacia el alma. Eh, por Benjamín Castro, quien es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile y estudiante de Magíster en Literatura de la Universidad de Chile. Eh, luego tenemos eh, la segunda exposición de Valentina Salinas, que se titula El libro rojo de Jung y el símbolo alquímico, una lectura del Liber Primus. Eh, Valentina es estudiante de licenciatura en lengua y literatura hispánica de la Universidad de Chile y es tesista del proyecto Fondesit, el camino del descenso en el matrimonio del cielo y del infierno de William Blake y el libro rojo de Carl Gustav Jung. Y por último vamos a tener la exposición de la profesora Daniela Picón que se titula La visión abisal en el libro rojo de Carl Gustav Jung eh, la profesora Daniela es doctora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y profesora del Departamento de, de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondesit de Iniciación El Camino del Descenso en el Matrimonio del Cielo y el Infierno de William Blake y el Libro Rojo de Carl Gustav Jung eh, Yo voy a estar recibiendo las preguntas que hagan a través del chat y bueno, al final de las tres posiciones, eh, les pido que ahí se abra un diálogo, pueden eh, simplemente abrir sus micrófonos, o también eh, ir haciéndolas por el chat, y yo voy a tomar nota de, de esas preguntas. Así que eso, no me extiendo más, muchas gracias a todos y todas, y le doy la palabra a Benjamín. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos y todas. Eh, yo soy Benjamín Castro, eh, quiero compartir el PPT, si la profesora o la Rocío me pueden dar eh, para compartir. Ahí sí. Perfecto. Ya, entonces vamos a partir. Démosle nomás. Mi ponencia se titula El libro rojo de Carl Gustav Jung. Eh, como dijo Rocío, el desierto como un estado perdón, de vaciamiento en el camino hacia el alma. Eh, Carl Gustav Jung escribió de manera casi sagrada un enorme libro llamado El Libro Rojo, el cual Bernard Donante define como una obra visionaria que surge del encuentro de Carl Gustav Jung con la profundidad de lo inconsciente durante los años 1900, entre los años 1913 y 1916. Y de la lenta labor de interpretación simbólica que llevó a cabo desde 1914 hasta 1930. También podemos agregar las palabras de Sonu Chandasani cuando comenta: el tema general del libro es cómo Jung recupera su alma y supera el malestar contemporáneo de alienación espiritual. Nosotros nos moveremos solo en su primera parte llamada Prima. Esta consta de un prólogo, además de 11 capítulos, en donde Jung registra las experiencias vividas entre el 12 de noviembre y el 25 de diciembre de 1913 y sus comentarios posteriores. Y dentro de esta primera parte, para ser más específico nos centraremos en el capítulo cuarto, llamado El desierto, donde el yo de Jung es forzado a ir en contra de su voluntad. A pesar de no poder abordar por la brevedad de esta exposición algunos aspectos importantes sobre el pensamiento psicológico de Jung, podemos seguir adelante considerando que este libro expresa un proceso, y eso es importante. ¿Pero qué proceso? Según comenta Chandasani, el líder *Knows* en sí mismo puede ser entendido, como, por un lado, como describiendo el proceso de individuación del propio Jung. Y este proceso de individuación, me refiero, es básicamente el tratamiento hermenéutico de la imaginación creadora, o sea, el, el proceso de Jung. Lo anterior quiere decir que aquellas imágenes que se le van presentando a Jung están intentando ser comprendidas mediante la realización del libro mismo. Pero este proceso no posee, en una primera instancia, un afán artístico, sino que tiene un carácter de comprensión para el propio autor. Todos los contenidos del libro son visiones que Jung intentaba comprender para sí mismo, visiones que se le presentan en el marco de un recorrido que estaba ya dándose a cabo dentro de su propio espacio interior. Cada uno de los temas que estoy comentando podrían ser un tema para una ponencia o un artículo, por lo cual no me detendré mayormente en cada uno. Entrar en el libro rojo es asumir su carácter inabarcable. Leerlo es de alguna manera leernos a nosotros mismos, confrontarnos con aquella parte de nosotros que no quiere ser confrontada, pero de ahí su carácter paradójico. Pues Jung no pretendía crear un tratado didáctico sobre cómo llevar a cabo este proceso. Solo se dedicó a escribir sobre su proceso. Desde que abrimos entonces el libro, este se nos presenta como una contradicción. ¿Tal vez la contradicción es el método? Dejo esa pregunta abierta. Después de estas reflexiones, eh, pasaremos a explicar el tema del desierto. Jung en su libro pone de manifiesto sus visiones e intentará explicarlas por medio de la escritura y la pintura. Así, este proceso será un camino que recorrerá por su interior mediante el uso de la imaginación activa. Y en el contexto de este camino interior es donde Jung se nos presenta en el desierto, específicamente como lo dije anteriormente en el capítulo cuarto. ¿Por qué el yo de Jung debe ir hacia el desierto? Ante esto, comenta Victoria Sirlot que el desierto es el lugar hacia el cual se dirige el yo de Jung en búsqueda del alma perdida. El camino hacia el alma lo conduce hacia el desierto, pero no es una búsqueda planeada hacia el desierto, una búsqueda consciente, sino que el yo de Jung es forzado a ir hacia el desierto, ante el propio asombro del viajero. Y como se lee en la cita aquí en el, en el PowerPoint, mi alma me conduce al desierto, al desierto de mi propio sí mismo. No pensaba que mi... Sí mismo era un desierto. ¿Por qué mi sí mismo era un desierto? No ha decidido ir hacia ese lugar, sino que su propia alma lo ha guiado hasta allí en contra de su voluntad. Ese es el lugar del tormento, tormento perdón, donde Jung debe vaciarse de todo aquello que trae consigo. Hacia allí va mi viaje, hacia el sí mismo, y por eso conduce lejos de los hombres y de las cosas, hacia la soledad. Solo hay soledad cuando el sí mismo es un desierto, dice Jung. En este sentido cabe preguntarse, ¿por qué un desierto? Esta interrogación también se la realiza el propio Jung en el capítulo y la resuelve de la siguiente manera. Los antiguos vivían sus símbolos, pues el mundo aún no se les había vuelto real. Por eso iban a la soledad del desierto, para enseñarnos que el lugar del, arma, del alma perdón, es el desierto solitario. Allí encontraban la plenitud de sus visiones, los frutos del desierto. La soledad es importante para Jung, pues deberá irse apartando de todos y de todo para poder realizar este viaje hacia el alma. Pero también notamos que Jung se basa en la antigua tradición de los eremitas y especialmente de los padres del desierto. Pues, aunque ambos buscaban tal vez resultados distintos, o sea, Jung y los padres del desierto, ambos estaban practicando la doctrina de la renuncia. Y esto podemos verlo expuesto, y es de donde lo saco, del libro La Palabra en el desierto de Douglas Barton Christie, que es este académico que está aquí a, a la izquierda, el cual comenta, ¿por qué los monjes valoraban tanto la renuncia? Al menos en, en parte la valoraban porque reconocían que el apego a las cosas podía comprometer la libertad de la preocupación que la vida solitaria les prometía y que las posesiones podían inflamar los deseos hasta el punto de volverse devoradores. Y esta renuncia se logra ver claramente en el libro rojo, con el abandono de las intenciones y del saber erudito por parte del yo de Jung, recordemos que Jung era un científico, en donde el estado del desierto le permitiría al psiquiatra desligarse de todo lo externo, de todo aquello que le pesa en su viaje. El yo de Jung intenta, con su afán erudito, realizar alguna acción en el desierto, por lo que dialoga de esta manera con su alma. Alma, ¿qué he de hacer aquí? Mas el alma me habló y me dijo, espera, escucho la sordida de la palabra, al desierto corresponde el tormento, dice Jung. El alma de Jung no le permite avanzar y lo fuerza a permanecer en el desierto sin realizar ninguna acción. Por eso, porque eso es lo que necesita el viajero para poder continuar con su viaje debe entregarse pasivamente a la espera. Y teniendo esto en cuenta, podemos seguir avanzando. No es el objetivo de esta, de esta presentación confirmar o refutar una posible experiencia mística de Carl Gustav Jung, sino proponemos que el psiquiatra toma desde la tradición mística el lenguaje necesario, o sea, la estructura, para expresar la idea del desierto como un estado de vaciamiento. Y existen precedentes que realizan esta relación entre estas tradiciones de manera simultánea, sumamente clara, perdón, pues, por ejemplo, Victoria Sirlot, que es esta académica que aparece aquí, comenta, eh, resulta, la experiencia de Jung en el desierto resulta iluminada si se la proyecta sobre textos místicos o sobre imágenes antiguas. Lo que es seguro es que el profundo interés que suscita en nosotros una obra como el libro rojo están las posibilidades que ofrece de realizar Estudios comparativos con la mística medieval. Para esto hemos tomado, para esta comparación, ¿entiendes? Hemos tomado como un punto de comparación a Margarita Orete. De esta mística, que murió en las llamas de la hoguera, no se le conoce su fecha de nacimiento, solo la fecha de su muerte, el 1 de junio de 1310 en París. Su enjuiciamiento fue provocado por la escritura del texto místico titulado El Espejo de las Almas simples el cual Blanca Garí define eh, es la narración, en lengua romance en francés medieval y no en latín, a eso se refiere, de una experiencia mística. En este libro se muestra el camino que recorriendo siete estados de gracia lleva a la perfección y a la libertad del alma. Este camino es una preparación del alma para la unión mística en el sexto estado, en donde Dios se ve a sí mismo en ella, reflejado, y que culminará con el séptimo estado luego de la muerte física y para que este camino pueda irse realizando y el alma avanzando esta debe ir muriendo y sufriendo caídas hasta llegar al quinto estado del primero al quinto y es que es el, y este es el que, es el que nos interesa donde el alma se transforma en nada entonces esta alma cae de amor en nada nada sin la cual no podría ser todo y y es tan profunda la caída, si es verdadera caída, que el alma no puede levantarse en ese abismo. Ni debe hacerlo, sino que al contrario, debe permanecer en él, dice Margarita Poré. Además, este libro tiene un fuert fuerte carácter pedagógico, pues a Margarita le interesa sobre todo enseñar cómo se alcanza ese estado. O sea, nos muestra el estado y va mostrando cómo se va recorriendo cada estado. Encontramos de inmediato similitudes entre Jung y Margarita Poré. Por un lado, Margarita identifica que el alma debe recorrer un camino por el cual debe detenerse en distintos estados para poder seguir subiendo. Llegando al quinto estado, el alma debe descender para ascender. Debe ser nada para hacerlo todo. Y por el otro lado tenemos a Jung, que también expresa de alguna manera este camino en donde el viajero debe irse deteniendo en estados como lo es, por ejemplo, el que yo estoy tratando que es el desierto. Esto quiere decir que hay estados que debe ir pasando para avanzar, o en este caso, parar para avanzar. Pero se transforma en nada el yo de Jung en el desierto, como en pored? Dice Jung en el capítulo, dice el alma, está lleno, en efecto, rebosante de intenciones y codices. ¿No sabes aún que el camino hacia la verdad solo está abierto para el que carece de intenciones? Dice Jung. El yo de Jung debe liberarse de sus intenciones, vaciarse de ellas para poder seguir el camino. Y luego se explica por qué el yo debe vaciarse de las intenciones, pues estas son simples limitaciones. Además de lo anterior, existe una fuerte relación entre la nada expresada en el quinto estado de gracia de Margarita Poré y el abismo que debe permanecer el yo de Jung en el desierto. Y cito aquí a Jung, dice el alma... ¿Sabes, pues, quién soy yo? ¿Acaso me has abarcado, delimitado y me has convertido en una fórmula muerta? ¿Has medido la profundidad de, de, mi, de mi abismo y explorado todos los caminos que te conduciré aún? O sea, aquí le está criticando su carácter científico, a este, a este Jung científico. Jung debe permanecer en aquel estado del desierto para vaciarse de todo aquel conocimiento científico externo que lo mantenía alejado del alma, pues ésta no puede ser racionalizada, delimitada con el saber de los libros y la ciencia. El desierto se abre entonces ante él como un estado donde debe purgarse de todo aquello mediante el, entre comillas, simple acto de esperar. Simple en un sentido casi irónico, pues no hay nada más fácil que esperar, pero a la vez no hay nada más difícil, especialmente para un científico. Y este proceso comienza a dar resultados. Cuando el yo de Jung comenta, no pensé que eras tú la que llena las manos vacías, solo si estas quieren, perdón, solo si estas quieren extenderse, pero ellas no lo quieren. No sabía que yo soy tu cuenco, vacío sin ti, más desbordante contigo. Jung entonces estará realizando aquí una purgación, un basamiento por varios motivos. El primero es liberarse de la intención y de todo aquel conocimiento científico que lo alejó de su propia alma y le causó una crisis por la cual tuvo que comenzar este viaje hacia el desierto en el camino para conocer a su alma. Pero además debe asumirse como un cuenco vacío, en donde el alma debe entrar para poder estar desbordante, pues de otra forma no la llegará a conocer nunca. Es casi violenta la, la relación que tiene con su alma. El yo de Jung está incompleto, pues todo el conocimiento científico que tiene no le sirve para encontrar el alma. Al contrario, lo aleja de ella. Podríamos decir entonces que es una especie de unión mística con su propia alma, en donde la purgación es de sus, sab Perdón, en donde la purgación es de sus saberes e intenciones. Debe vaciarse de una mitad de sí mismo para encontrar su otra mitad. Por último... Y para ir concluyendo, comentaremos que existen diferencias entre los lenguajes místicos utilizados en el siglo XIV por Margarita Poré y en el siglo XX por Carl Gustav Jung. La razón de esto se debe principalmente, según yo, a que la experiencia que están intent intentando plasmar en palabras son distintas, pues corresponden a procesos diferentes. Porque si bien ambos expresan este estado de basamiento como un paso previo a un estado siguiente, en el caso de Margarita Poret, el sexto estado y el infierno en Jung son caminos que apuntan a un fin distinto. Mientras que en el siglo XX Jung está apuntando hacia su propio interior, a una unión con aquella mitad que mantenía oculta, Poret identifica que debe destruirse para que Dios logre reflejarse en su alma, que ha sido transformada en nada. Y aquí cito a Margarita Poret, es el ese lejos cerca, o sea Dios, que llamamos relámpago, a la manera de una abertura que se cierra apresuradamente, rapta el alma del quinto estado y la introduce en el sexto mientras dura su obra. A pesar de la forzosa experiencia que ambos están atravesando, en contra de su voluntad, Jung debe destruir aquello que es para viajar hacia su propia alma, a diferencia de Poret, en donde el alma es destruida, para servir de espejo en donde el relámpago de Dios logre reflejarse. Jung debe hacer espacio en sí mismo para su alma, mientras Poret hace espacio para Dios. Además, una diferencia tal vez que puede pasar un poco desapercibida es el eh, carácter eminentemente pedagógico del libro de Margarita Poret, en contraposición a Jung, el cual solo pretende comprender su propio proceso y el cual eh, ni siquiera se publicó en vida de Jung. Pero de todas maneras, su carácter paradójico y contradictorio se inmiscuye por todas partes, desde su contenido, donde tiene que ir siempre por el contrario para avanzar, hasta la propia creación del libro. Es una creación, el libro rojo, llena de paradojas por las cuales hay que avanzar, así como el yo de Jung avanza por medio de las contradicciones. Muchas Gracias. Le dejo la palabra a Rocío para que continúe. Gracias Benja, súper interesante esta comparación que hace entre a partir de la mística medieval entre Poret y, y Jung, yo creo que da como una posibilidad, una clave de lectura como súper eh, novedosa y, y, y interesante, así que gracias Benja, aplausos. <ríe> eh, ahora tenemos a um, Valentina, Valentina te paso la palabra. Gracias, Rocío. Tomo la palabra entonces y voy a compartir pantalla. Ya. Comienzo entonces. Eh, bueno, Esta presentación se basa en el proyecto de mi tesis, que, eh, por lo que nace de una lectura de la primera parte del, libre, del, del liber Novus, de Carl Gustav Jung. Eh, una obra abismal, como ya hemos visto, que seduce y atrapa a todo el, el que se encuentre con ella. Eh, en este sentido, entendiendo el texto como un conjunto de códigos que deben ser descifrados por nosotros los lectores, eh, ...rápidamente nos percatamos de la gran cantidad de fuentes eh, de las que bebe este texto... ...de la multitud de géneros que presenta y de las muchas tradiciones con las que dialoga. Por ello nos resulta una sorpresa encontrarse, y supongo que más de alguno habrá visto en internet... ...libros que tienen por título como Jung el Gnóstico, Jung el Místico, Jung y el Tarot, etc. Y es que podríamos resumir esta obra según dice el, el primer Evangelio del Nuevo Testamento... Eh, cito, pedid y se os abrirá, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, en Mateo 7.7. Eh, no obstante, no obstante, no debemos olvidar que quizás, eh, ante todo o primero que todo, Jung era un psicólogo y en su afán de comprender los procesos de la psiquis es que decidió ocuparse de las imágenes de su propio inconsciente. Eh, y este experimento a grandes rasgos es lo que plasma en el libro rojo del cual nos ocuparemos, eh, del cual, el cual nos convocó eh, aquí hoy. Pero en este momento surge, eh, a mí me surgió el problema de, eh, de qué perspectiva poder abordar este texto. Eh, y bueno, gracias a, a los estudios posteriores. Eh, y a toda la bibliografía que surgió como raíces de una obra que aún no salía a la luz, como mencionó Benjamín, eh, comprendemos que dentro de todos eh, sus estudios hay una trad tradición que logra dar sentido a toda su obra, como el mismo Jung lo señala, y cito, solo cuando estudié la alquimia vi claro que lo inconsciente es un proceso y que la relación del yo con los contenidos del inconsciente motiva una transformación o evolución en la psiquis. Mediante la comprensión del simbolismo de la alquimia, llegué al concepto central de mi psicología, el proceso de individuación. A raíz de lo anterior es que eh, eh, voy a estudiar el libro rojo en base al simbolismo de la tradición alquímica. Específicamente me voy a centrar en la figura del matrimonio alquímico, ya que es la imagen que mejor sintetiza el proceso de la operación eh, de la opus alquimicum, que busca, siguiendo a Eliade, la transmutación, es decir, la integración de los contrarios que en un primer momento, eh, in lo tempore, conformaron una totalidad perfecta a la que se busca regresar. Lo siento, están pasando los bomberos, no sé si se escucha. Bien, continúo. En este sentido, la teoría de la conjunción de los opuestos, eh, clave en el proceso de individuación descrito por Jung, eh, es clave en el proceso de individuación descrito de por Jung. Eh, bueno, quisiera dar, eh, para comenzar una vuelta al libro, y en correspondencia mutua, comenzar por el final. El epílogo del libro rojo, eh, obra que como sabrán no fue finalizada. Eh, aquí. Eh, bueno, ahí está el epílogo citado, Leo. He trabajado en este libro durante 16 años. En 1930, el conocimiento de la alquimia me apartó de él. El comienzo del fin sucedió en 1928, cuando Richard Wilhelm me envió el texto La Flor de Oro, un tratado de alquimia. Entonces el contenido de este libro halló el camino a la realidad y ya no pude seguir trabajando en él. Al observador superficial le parecerá una locura, de hecho, se hubiera convertido en una locura si yo no hubiera podido captar la avasalladora fuerza de las experiencias originarias. Con la ayuda de la alquimia, <coughs> pude finalmente ordenarlas en un todo. Siempre supe que aquellas experiencias contenían algo precioso, y por eso no supe hacer nada mejor que ponerlas por escrito en un libro precioso, es decir, valioso, y pintar las imágenes que surgían al revivirlas tan bien como fuera posible. Sé cuán espantosamente inadecuada fue esta empresa, pero a pesar del mundo, pero a pesar del mucho trabajo y distracciones, permanecí fiel a ella. Bien, así con, con esa nota concluye el libernobus. Eh, es importante señalar, antes de continuar, que cuando Jung eh, hace o está trabajando, eh, porque claro, eh, es un trabajo constante, no es como llegar a e ir a la imprenta e imprimir el libro. Eh, no hay registros de que hubiera estudiado fervientemente la alquimia. Esto es posterior. Sin embargo, eh, y señala Bernard Donante, que esto no quiere decir que no la conociera. Y es aquí donde nace un poco esta fascinación, porque este campo de estudio le atrajo tanto, porque como narra en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, y describe en Psicología y Alquimia, Varios de sus pacientes eh, tenían sueños o visiones de símbolos que más tarde encontrarían la alquimia. Como que todo finalmente apuntó eh, a esta tradición. Eh, otro punto interesante es que ya eso nos lleva al concepto de, de arquetipo, pero eso será para el otro día. Entonces, tenemos que la alquimia llegó a ser tan importante para Jung que abandonó su máxima obra para dedicarse a la comprensión de esta tradición. Pero ¿qué busca la alquimia? En su obra Misterium Conjunctionis señala muy simplemente que en una primera revisión de textos alquímicos se sabrá que lo que buscan quienes la practican es la unión de las sustancias. Existe mucha bibliografía eh, con respecto a la alquimia, es abismante, pero una buena definición o descripción de su obra es la que da Juan Eduardo sirlot en su Diccionario de Símbolos. Y dice en su introducción, la alquimia es una técnica simbólica que, junto al anhelo de, posit de positivos descubrimientos de ciencias naturales, buscaba la realización de, verdad de verdades espirituales. En vez de buscar el tesoro, querían producirlo mediante el trabajo y la virtud. Ni su obra era un simple encubrimiento de verdades esotéricas, ni la finalidad perseguida era material. Ambas se compenetraban y la realización adquiría para ellos la significación del absoluto. Bueno, en la mayoría de los tratados, cuando hablan de unión de sustancias, nombran al mercurio y al azufre, al rey y la reina o al sol y la luna. Todos estos símbolos representan la complexia opositorum. Eh, bueno, ahí voy a ir mostrando distintas imágenes de tratados alquímicos, y están citadas al lado por si después quieren buscarlo en internet. Eh, como les dije, es abismante todo lo que hay de alquimia, hay un, una cantidad de imágenes impresionantes, muy bellas. Bueno, sigo. Eliade en su texto, Herreros y alquimistas, en el que se podría decir que hace un recorrido de, eh, de, de los orígenes, de la alquimia en distintas tradiciones, dice la combinación alquímica del azufre y el mercurio casi siempre se expresa en términos de matrimonio, mediante el cual se simboliza una unión mística entre dos principios cosmológicos. Aquí reside la novedad de la perspectiva alquímica. La vida de la materia adquiere una dimensión espiritual. Y esto eh, tiene total consonancia con, los, eh, con la cita que leí de Cirlot. Eh, por último, y antes de entrar a la obra que nos ha reunido durante este ciclo, cabe señalar algo más, y en este momento recuerdo eh, la conferencia de la profesora Alejandra Elbaba, quien terminó con la siguiente imagen, si sí, mal no recuerdo. Mm. Bueno, ahí está mm, el otro símbolo de la unión del Sol y la Luna. Aquí, a esta imagen. Bueno, estas imágenes se encuentran, en, ahí, ahí, eh, se encuentran en el Donum Day, que es un tratado alquímico del siglo XVII, y eh, muestra algunos de los estados o etapas del proceso alquímico. Al respecto y en consonancia con lo que señalamos anteriormente, Eliade explica muy bien que los dos principios, eh, como dije, el sol y la luna, el rey y la reina, se unen eh, en la conyuctio y tiene lugar in vitro, que es lo que se ve en las imágenes, o de manera más imprecisa en la eh, retorta. En el baño mercurial se unen y mueren, esta es la nigredo, que es la última imagen que está a la derecha. Eh, su alma les abandona para volver más tarde y dar nacimiento al filius philosophorum al ser andrógino o revis, que anuncia la inminente obtención de la piedra filosofal, que la piedra filosofal, entre otras cosas, representa la unión de los contrarios, y es lo que buscaban los alquimistas. Teniendo esto en cuenta, y sin ahondar más porque nos podríamos tomar toda una vida hablando solo del trabajo de los alquimistas, entremos al libro rojo. Lo que quiero mostrar es cómo esta complexia opositorum se da a lo largo del liber primus, se puede revisar por extenso el relato que propone Jung. Desde las primeras páginas nos da pistas de su relación con el mundo simbólico de la alquimia. Dice Jung. Dice Jung. El espíritu de la profundidad. Tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos y los puso al servicio de lo inexplicable y de lo contrario al sentido. Me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de esto, es decir, de la función mutua de sentido y contrasentido, que da por resultado el suprasentido. Tal como es. Eh, aquí, esta es una cita del libro rojo. Um, Tal como este, se nos presentan varios eh, pares de opuestos, principalmente representados por el espíritu de este tiempo versus el espíritu de las profundidades. Y eso es lo que está en esta diapositiva, es un ejercicio que hicimos en el curso, que nos propuso la profesora Daniela, y fue muy bueno porque en realidad el texto está plagado de estos eh, contrarios, eh, pero también desde un comienzo, y en esto hay que prestar atención, se nos menciona una tercera vía que une estos contrarios. Eh, esa es la segunda parte del ejercicio, que no les, no, les muestro, no les muestro acá, para que también puedan realizarlo ustedes en su lectura del libro rojo. Pero siempre está presente desde el comienzo. Bueno, en, lo siento, me demoro un poco en cambiar de, de diapositiva. Bueno, en esta primera cita que destaco, creo que es muy breve e ilustrativa, Um, si solo tenemos una parte de las cosas, estamos en un error, porque no podemos conocer por completo. Y es lo que dice, um, el único ojo de la divinidad es ciego, un único oído de la divinidad es sordo, su orden está atravesado por el caos. Um. Eh, históricamente en Occidente se ha dejado de lado una mitad ¿no? eh, la cual hay que recuperar y ese es el ejercicio que Jung eh, y que claramente conforme avanza el relato se nos muestra que tampoco es grato ¿no? requiere de un sacrificio eh, y la última cita que destaco es muy importante porque introduce el tema del caos eh, Leo vosotros vosotros Abrís el portal del, alm del alma para dejarle ingresar las oscuras corrientes del caos en vuestro orden y vuestro sentido. Esposáis el caos al ordenado y engendráis el niño divino, el supra sentido más allá del sentido y el contrasentido. Esto está en el primer capítulo. Um... Eh, bueno, Y el tema del caos, eh, que es la materia prima de los alquimistas, la nigredo, vinculada, como dice Sirlot, a la culpa, al origen y a las fuerzas latentes de la creación. Y también, por supuesto, inserta el matrimonio como la unión, donde dice eh, esposáis, eh, como la unión eh, que dará como resultado este niño identificado con el revis. Hay una imagen también de otro tratado alquímico, como de, de esta masa confusa primigenia. Eh, bueno, avanzando con el relato, llegamos al capítulo del viaje infernal hacia el futuro. Y presenciamos, como lo nombró Rocío el, el jueves pasado, la muerte del héroe. Y no sé si recuerda la imagen que estaba del escarabajo y un sol, que se me olvidó ponerla, pero bueno, se trata de, de un isito, eh, de un sol nuevo, el sol de la profundidad, el sol lleno de enigmas, un sol de la noche, que también aparece en la tradicional química. Eh, el sol negro, y según apunta Sirlot, que lo he mencionado varias veces porque es como el Big Boss en estos temas, eh, simboliza la prima materia, es un sol que está en la profundidad de la que debe surgir, es lo que emerge luego de la putrefacción, debe ascender para pasar por los otros estadios que serían el blanco y el rojo. Lo que busca la alquimia es descubrir la luz en la profundidad de la materia y del sí mismo, como en el proceso psíquico, y hacer que esa misma luz despierte el sol interior, y que ese sol pueda unirse en matrimonio con esa materia oscura. Idea de que la redención se produce salvando la materia oscura. Es necesario que los opuestos entonces se puedan integrar para que el sol renazca como sol negro. Como señalan antes, todo lo que habla Jung sobre el misterio de la conjunción de los opuestos eh, debe incluir nuestro propio ser. En el libro rojo Jung se cuestiona cómo puede haber una divinidad absoluta si no abarca la plenitud de la vida, no solo lo bueno y lo bello, sino también lo malo, lo feo y el sufrimiento. Me queda por señalar un pasaje muy importante eh, que se apodera de todo el relato, y es que... Bueno, aquí eh, tengo unas citas que me gustaron mucho eh, del libro rojo eh, a propósito de, del sol, ¿no? luego de este asesinato del héroe. Para, dar, para explicar un poco por qué era necesario matarlo. Tal como el día supone la noche y la noche el día, así el sentido supone el contrasentido, y el contrasentido el sentido. El día no es por sí mismo, la noche no es por sí misma. El mediodía es un instante, la medianoche es un instante, la mañana viene de la noche, el atardecer va hacia la noche, pero también el atardecer viene del día, y la mañana va hacia el día. Es una imagen muy bonita. Bueno, eh, como decía, me queda por señalar un pasaje muy importante que se apodera del relato, y es que los supuestos se encarnan posteriormente en las figuras de Elías y Salomé. Están aquí. Eh, la profesora Daniela Picón, a quien tendremos el agrado de, de escuchar después de, de mí, en su libro sobre las visiones de William Blake establece un paralelo con el libro rojo de Jung y el autor posteriormente nombrado. En este estudio, uno de los aspectos en común que se establecen se menciona eh, en la siguiente cita. Los libros de Blake, como el libro rojo de Jung, están formados por una polifonía de voces provenientes de una multitud de personajes, que se expresan de manera autónoma durante las conversaciones que sostienen con el visionario. Eh, fin de la cita. Esta polifonía de voces está dada por su carácter dramático, que es otro gran tema que no podría abordar acá, pero el narrador interactúa con diversos personajes. En el caso de Liber Primus nos encontramos, como dije, con Elías y Salomé, quienes están encarnando los opuestos complementarios. El encuentro con estos personajes nos sume, junto con John, en una gran paradoja. Por un lado tenemos a Elías, el profeta, obrador de milagros, que no murió sino que fue trasladado por Dios, y que también se identifica con Juan el Bautista, por cuanto ambos son eh, los encargados de proclamar la venida del Salvador. Y por otro lado está Salomé, eh, quien por pedir la cabeza de Juan el Bautista es la responsable de su muerte, y cuya imagen siempre está asociada a la lujuria y los pecados carnales. Además ella se encuentra ciega, y Bernardo Nantes señala que se encuentra en esta condición porque representa el ánima deseosa de ver. Aunque con la salvedad de que aún Jung no introducía en, estos, en sus estudios los conceptos de ánima y ánimos, sin embargo esto también es una prueba de que elaboró todo el aparataje teórico a partir de su propia experiencia a partir de su confrontación con el ánima que tenía que integrar y, por lo tanto, su proceso de individuación. La profesora Picón también señala, y citando a Henry Corbin, que la imaginatio vera, que es un concepto fundamental para los alquimistas, es el órgano esencial de la operación alquímica y designa un proceso de transmutación psíquica. Cito que tiene el carácter de diálogo interior, colloquium internum, entre la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma, lo consciente e inconsciente. Tal como el ejercicio de la imaginación activa junguiana, cuyo objetivo último era la función trascendente. Termina la cita. Representando el espíritu estaría Elías, y el contrario es Salomé. En un comienzo, en el relato, Jung siente una aversión, Hacia Salomé. Aquí hay unas citas. Eh, esto le está diciendo a Elías, lo que veo con mis propios ojos, precisamente eso me resulta inconcebible. Tú, Elías, que eres un profeta, la boca de Dios, y ella, un monstruo sediento de sangre. En otra cita dice, no puedo creer que tú, el profeta, puedas reconocer la hija y compañera. Puedas reconocerla como hija y compañera ¿Acaso no ha sido engendrada Con simientes infames? ¿No era ella vana codicia Y lasciva criminal? Sin embargo Y para no extenderme más eh, Luego de varias visiones Junto a estos personajes Jung comprende que solamente Uniendo lo interior y lo exterior Lo masculino y lo femenino Se podrá llegar a la salvación el matrimonio alquímico se debe realizar, por tanto, en, entre Elías y Salomé. Y es lo que acepta al final, porque Salomé le pregunta, de hecho, cuando recién se encuentran, ¿me amas? Y él le dice, ¿cómo te voy a amar a ti? Que eres como todo lo que representas, no? lo que dicen las citas anteriores. Pero finalmente dice, en el jardín tenía que manifestarse para mí que amo a Salomé este conocimiento me oprimía, pues no lo había pensado. Eh, la conjunción estará representada eh, por la imagen del Revis, que es lo que está en, en la diapositiva. Según eh, Mary Luz von Franz, el huevo filosófico es no solo el lugar del nacimiento, sino que el recipiente contiene, contenedor de las nuevas actitudes simbolizadas por el objetivo alquímico de la conjuntio, la unión de los opuestos. Aquí ese objetivo está representado como el hermafrodita, que ven ahí, que triunfa sobre el dragón y el globo al lado del caos, los rostros amenazantes del inconsciente y los siete planetas eh, representan diferentes aspectos de la personalidad. Eh, bueno, eh, quizás por tiempo no mencionaré eh, pero, o sea, lo quiero mencionar igual eh, pero quedará pendiente eh, cómo se hace esta conjunción en la misma materialidad del libro en su composición física eh, ya que aquí también se muestran los contrarios guiados por el hecho de que conjuga el lenguaje escrito con el visual y como comprendemos la doble naturaleza de este libro y ahí está la clave por cierto y lo que... <coughs> y que lo dijo también la profesora Jiménez el primer jueves, están los manuscritos medievales, esa es la clave, como soporte de escritura, y eh, también señalando su función mistagógica. Bueno, en conclusión, en el libro rojo de Carl Gustav Jung, se plasma la experiencia que vive el autor en su proceso de individuación. Este proceso es comparable al trabajo del alquimista, quien busca transmutar la materia y llevarlo a la perfección. La obra de Jung, por tanto, se puede analizar a la luz de los postulados alquímicos, principalmente a través de la figura del matrimonio, que se presentaría como la conjunción de los supuestos. Finalidad buscada por el autor en su libro. Finalidad buscada por el autor en su libro. En palabras de Bernard Donante, para resumir, la alquimia, eh, la gracia es que sostiene eh, la paradoja, eh, es decir, que es capaz de dar cuenta del supresentido. La traducción alquímica lleva a cabo a través de la materia un desarrollo espiritual comparable al proceso de individuación propuesto por Jung y llevado a cabo en el libro rojo. Eso. Gracias. Gracias <risa> gracias, eh, nada, solo decir que, que ganas de leer esa tesis, eh, yo por lo menos me quedó súper claro como, como el papel de la alquimia que creo que eh, no habíamos tocado tanto ese tema por lo menos en este ciclo, así que, eh, nada, muchas gracias y felicitaciones <risa> eh, Ahora le paso la palabra a la profesora Daniela Gracias Rocío, <coughs> voy a compartir pantalla también con mi presentación Ahora voy. Ya. Bueno, eh, mi presentación eh, se enmarca, claro, dentro de la investigación que estoy llevando a cabo respecto a este libro. Eh, una investigación en la que me interesa indagar sobre todo en la elaboración del motivo del descenso en el libro rojo. De qué manera Jung describe que ese viaje de regreso hacia el alma, ese viaje de reencuentro con el alma, eh, adopta una, un itinerario, digamos, eh, descendente. ¿no? Y, y en esta presentación, en particular, quisiera indagar muy brevemente, eh, voy a dar solamente algunas claves de esta, de esta interpretación, eh, en la relación que existe en el libro rojo entre la experiencia de la visión, la experiencia visionaria y el abismo. Es por eso que la, la he titulado La visión abisal en el libro rojo de Jung. Entendiendo que se llega al abismo a partir del descenso, de la caída. ¿no? Si nos preguntamos, como lo hace Henry Corbén, ¿no? eh, por el lugar de la experiencia, ¿dónde, ¿dónde sucede la experiencia visionaria en el libro rojo de Jung? inmediatamente tendríamos que pensar en el infierno. Eh, el infierno, y particularmente en el capítulo quinto de este libro, es donde se produce la visión, es donde se produce, eh, en palabras de Jung, la apertura del de mundo del alma. ¿sí? Y lo que quiero plantear aquí es que creo que el motivo del descenso, ese dejarse caer, que Jung empieza a escribir desde, desde el inicio del libro, no comporta, se relaciona, ¿no? y voy a tomar estas nociones principales, en primer lugar con una introversión de la visión, la visión se vuelve introvertida, se vuelve hacia adentro, creo que eso sucede en el desierto, que es un estado, como bien nos ha señalado Benjamín, previo al infierno, y creo que después del desierto, en el infierno la visión sufre, voy a decir, eh, como se vuelve reversible, ¿no? eh, voy a explorar en ese carácter reversible que tiene la visión en este libro, porque lo que está describiendo Jung es que de pronto en el infierno se abre la visión del mundo del alma, pero esa apertura supone un atravesar un umbral, un ir detrás de él, ver no solamente a través, sino, sino que girar la visión, ¿sí? eh, girarla. Eh, me voy a, a, a detener muy brevemente en la exploración de ese momento del hilo rojo, que sucede en el infierno, cuando, cuando la visión entonces se invierte, también podríamos decirlo. ¿no? Se, se vuelve, eh, creo yo, introvertida en el desierto y en palabras de Jung, intuitiva en el infierno, ¿no? quiero explorar esa introversión de la, de la visión en el infierno y esa, ese carácter intuitivo que después adquiere, eh, perdón, en el desierto primero y después en el infierno. Entonces, si nos preguntamos... Eh, por este lugar, ¿cierto? De la apertura de la visión, inmediatamente pensamos en el infierno, en esa experiencia horrorosa en el libro rojo. Es una experiencia horrorosa, tal cual lo dice Jung, ¿no? Desde el inicio quiero presentarles un poco cuáles son los movimientos que yo he ido reconociendo que, que Jung, ¿cierto? Va describiendo en, en el libro. Desde el inicio él está contraponiendo dos movimientos. Eh, uno claramente es un movimiento que se mueve en un sentido eh, ascendente, que aspira hacia lo alto, hacia lo heroico, y que Jung identifica con el espíritu de este tiempo, con los valores que, que tienen que ver con ese espíritu. ¿no? Y contrapone en cambio esos valores del espíritu de este tiempo a los valores del espíritu de la profundidad, que tiende hacia el descenso, hacia lo bajo, hacia lo antiheroico que es lo miserable, ¿ya? En ese sentido también quisiera presentar de, de entrada esa, esa, ese debate que hay en el libro, ¿no? En cuanto a la heroicidad. En, en varias ocasiones Jung se refiere al libro rojo o, a, o más bien a esta travesía que está escribiendo en el libro como una odisea. Tengo muy presente la odisea de Homero, eh, y esa noción del héroe aquí, que se ve sacrificada. Ya hemos visto en las exposiciones anteriores, ¿cierto? Que la experiencia de la apertura de la visión del alma supone un asesinato del héroe, un, una superación del heroico, una muerte del heroico. ¿no? Ahora, como, como explica Jung, la crisis que abre la experiencia visionaria del Libro Rojo se produce por la confrontación de, estos, de estas dos fuerzas, de estos dos movimientos. Dice que, explica que, eh, y aquí estoy pensando sobre todo en, en tipos psicológicos, eh, que es la obra teórica que Jung está escribiendo al mismo tiempo en que se está eh, desarrollando este ejercicio de confrontación con lo, con lo inconsciente en el libro rojo. ¿No? Él está escribiendo esta obra teórica que es tipo Psicológicos, que es del año 1921. Eh, en, esta, en este choque, ¿no? en, este, en este inicio del viaje que se detona por una confrontación de dos fuerzas contrarias, ¿no? podemos eh, identificar que hay un giro. ¿Ya? En algún momento, y también lo hemos visto en las exposiciones anteriores, Jung se da cuenta que en la mitad de su vida, a los 40 años, ha logrado todo a lo que aspiraba el espíritu del tiempo, ¿no? la riqueza, el poder, la fama, la sabiduría, la, la erudición más bien que la sabiduría. Pero de pronto todos esos bienes se vuelven insuficientes, se vuelven inútiles, y sobreviene el horror, dice Jung sobreviene ese descenso, ese dejarse caer por el camino contrario, contra a su propia voluntad. Sin duda que esto lo plantea Jung también en un sentido de un fracaso, ¿sí? de esta idea del progreso moderno, que, que catapulta al sujeto ¿cierto? hacia un movimiento ascendente. Explica Jung que mientras... Mientras se va conformando en la vida del sujeto esta idea del progreso ascendente, al mismo tiempo y con un mismo poder, con idéntico poder, dice Jung en tipos psicológicos, se va conformando esta fuerza contraria. ¿Y qué es lo que sucede? Que en algún momento esa fuerza contraria, que es la fuerza del inconsciente, va a irrumpir en esa fuerza ascendente. Ese es el choque de esta fuerza, ¿no? Y ahí surge la crisis, ¿ya? Entonces hay como un, un, una tensión contraria de fuerzas, que finalmente se va a resolver en la conjunción de contrarios, es ahí donde voy a llegar al final de, de, de mi exposición. ¿no? Esta, esta idea de, del fracaso, de, del progreso moderno, sin duda tenemos que mencionar, a William Blake que había postulado esta necesidad de reunir el matrimonio en matrimonio, el cielo y el infierno, ¿no? una obra del año 1790, donde Blake justamente está eh, criticando la idea del progreso moderno y la necesidad en cambio de integrar los contrarios. Sin contrarios, dice Blake, no hay progreso es ahí un poco donde, donde quiero llegar esta idea de que el progreso surge de la conjunción de fuerzas contrarias ¿ya? Jung finalmente en el libro rojo habla de una literalmente dice, describe un ascenso a las profundidades ¿sí? eh, hay una unión de estas dos fuerzas un movimiento ascendente que al mismo tiempo es descendente sin duda que esta obra de Blake eh, que estaba en la biblioteca de Jung es un gran antecedente del libro rojo por muchos motivos, y ahí sí que no me voy a detener. Voy a avanzar, en cambio, hacia esta, esta obra teórica que yo les eh, señalaba, Jung estaba escribiendo mientras se sometía a la confrontación con lo inconsciente y escribía iluminaba el libro rojo. Aquí esta confrontación de movimientos o de fuerzas se plantea en tipos psicológicos en términos de la voluntad y de la pasividad, ¿sí? Mientras la, la voluntad, dice, eh, dice Jung, ¿verdad? Es, se encuentra dirigida por la conciencia, está culturalmente condicionada y se vincula al pensamiento moderno, él distingue que hay otra fuerza contraria que, eh, que corres local. corresponde a la pasividad, que se encuentra guiada por el inconsciente y que Jung identifica además con la mentalidad primitiva. Esto es importante porque tiene que ver además con esta concepción de la intuición. ¿ya? Eh, quisiera decir desde ahora que lo que tiene que ver con la introversión y la intuición nos, nos va a situar en este camino, ¿no? que es el camino del descenso. Jung cuando explica que tuvo esta crisis a los 40 años dice que en algún momento eh, interpreta que en esta crisis ese de, esa voluntad, ese deseo ascendente de progresar, de repente, dice Jung, retrocedió en mí. Entonces el libro rojo desde el inicio se presenta como un camino de regreso, de retroceso, un camino de descenso, un, cam un camino inverso. Y eso también, ya adelantándome al final, eh, me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? que estamos hablando de una odisea, de un camino en el cual, sin embargo, el héroe es vencido, como dice Victoria Sirlot, donde se derrumba lo heroico, se asesina al héroe, pero de una odisea, como dice Jung, a través del mundo de las cosas. Se trata de un viaje que conduce a Jung a través del descenso, a atravesar literalmente ese mundo material, atravesarlo. Porque el espíritu de la profundidad no lo va a llevar por un camino lineal, ascendente, unilateral, unidireccional, como, como corresponde justamente a esta energía elevatoria de, de la conciencia. El espíritu de la profundidad lo va a llevar por un camino errante, por senderos errantes que lo, que lo desorientan, eh, caminos desconocidos, caminos zigzagueantes, que van de un lado hacia el otro, que, van de, de, que unen ¿cierto? los opuestos en una travesía que, que es zigzagueante. También me voy a re referir a esa imagen un poco más adelante. Y en esta caída, en este dejarse caer, Jung entonces recorre el camino inverso al de su voluntad, el camino inverso al camino desconocido, ¿no? que no había recorrido hasta, hasta este momento. Y, y el espíritu de la profundidad, en lugar de presentarle esta, esta como fuerza elevatoria, lo va a hundir en la profundidad, lo va a asumir en una fuerza que es como gravitatoria. Estoy pensando aquí inevitablemente en la Simone Bale, ¿no? en estas dos fuerzas que ella distingue eh, esta confrontación entre la gravedad y la gracia. ¿Ya? Y, y el espíritu de la profundidad, por una fuerza gravitatoria, ¿no? lo va a llevar a caer, a abandonar la voluntad, a dejarse caer en la pasividad y va a abrir, va a abrir literalmente un abismo sin fondo, dice Jung en el, en el, en el capítulo quinto, que le va a permitir atravesar ese mundo de las cosas. ¿sí? Eh, después del descenso, sucede justamente esa apertura de la visión. Y allí habría que decir también que tal como dice la Simone Bale, ¿no? eh, en la gravedad y la gracia, estas dos fuerzas, la gravedad es como la fuerza natural eh, que se ejerce en el, mundo, en el mundo material, podríamos decir, en el mundo de la naturaleza. Todos los movimientos naturales del alma dice la Simón Bale, se encuentran sometidos a las leyes naturales de la gravedad, al igual que el mundo natural, salvo, dice eh, Simón Bale, que intervenga la gracia. Creo que, creo que esta idea de Simón Bale me sirve para comprender justamente en qué, qué tiende Jung por la intervención de esta energía inconsciente, de esta energía de lo inconsciente que paradójicamente lo lleva hacia abajo pero que constituye la gracia, ¿sí? que, que posibilita ese ascenso. ¿ya? Bueno, de hecho, en, en tipos psicológicos, eh, Jung describe que cuando esa energía del inconsciente irrumpe en el movimiento ascendente de la conciencia, se produce entonces como una paralización de esos dos movimientos, de la energía psíquica del alma, dice Jung, y resulta que, frente a la imposibilidad, explica Jung, de, de que la energía psíquica del alma se siga dirigiendo de forma ascendente hacia el progreso, de pronto entonces esa energía psíquica del alma corre hacia atrás, y ahí está la imagen del retroceso. Y, y en tipo psicológico Jung utiliza una imagen que de hecho es, eh, escapa a las leyes de la, de la ciencia, a las leyes de la física, porque eh, para describir esta irrupción, irrupción perdón, de lo inconsciente, eh, elabora esta imagen, ¿no? la corriente, como la corriente de un río, refluye hacia la fuente, ¿sí? en una imagen que es imposible. En, en esta misma obra teórica, en tipos Psicológicos, Jung eh, de, elabora la idea de la enantio, enantiodromía, que significa literalmente correr en sentido contrario. Y, y dice que en algún momento, eh, en la vida de los sujetos y de las sujetas, entonces se produce esta, este viraje, ¿no? este giro. Y de hecho él entrega como ejemplos de, de estos procesos, de estos volverse en el sentido contrario, eh, las conversiones religiosas de los santos. ¿sí? La conversión. Bueno, eh, para no detenerme demasiado y presentar más bien estos temas, ¿no? eh, aludir a esta, a esta idea que desarrolla Mircea Líade que es que en, en muchas tradiciones y, y, y pensamientos y tradiciones espirituales, la, este, este correr hacia atrás, esta imagen de volver como a un origen, se relaciona con la recuperación de un paraíso perdido, como, la, como el regreso a una plenitud primordial en la cual lo terrestre y lo celeste se encontraban reunidos. ¿no? Y esta idea, esta vinculación entre el volver, el regreso al origen, el ir hacia atrás, con la recuperación de una de una de un origen pleno primordial divino, explica Eliade va a tener repercusiones repercusiones muy eh, relevantes en la psicología moderna y especialmente en la psicología de Carl Gustav Jung. Podríamos traducir, dice Michel Eliade, esta práctica operatoria, la del regreso hacia atrás con términos del pensamiento arcaico, diciendo que la curación psicológica consiste en recomenzar la existencia. Esto es reiterar el nacimiento, esto es una idea reiterada en el libro rojo, ¿no? del Liber Primus, el nacimiento de Dios en el alma. Envolverse contemporáneo al comienzo, nuevamente esta idea de volver al origen. Y allí es donde lleva el descenso en el caso del Libro Rojo. Aquí les puse eh, la imagen del primer folio, eh, como, como ha sido muy bien interpretada por Victoria Zirlot, la estrella, este astro eh, que se encuentra en, en la primera D de historiada del Libro Rojo, que además está iluminando el título que nos dice El camino de lo venidero, ¿no? Esta estrella nos anuncia el nacimiento del Dios en el alma, dice Víctor Asirlot, ¿no? y nos sitúa como en esa noche de la espera sagrada del nacimiento de Dios. Esta es una imagen riquísima, voy a referirme a ella justo ahora después, al final de mi exposición, pero que nos habla entonces de esa conjugación de la superficie y de la, de la profundidad. Jung en otra parte del libro rojo dice, la superficie y, de la y la profundidad deben mezclarse para que nazca lo nuevo. ¿sí? El Dios venidero viene de la conjunción de la superficie y de la profundidad. Eh, también muy brevemente, ¿no? eh, la, esta verdadera teología del descenso, como ha dicho Blanca Garí, que construye y que describe... Jung en el libro rojo, en esta travesía de regreso al alma, tiene sus antecedentes en la, en la mística femenina medieval, especialmente quizás en la obra de Margarita Porete, pero también en la de Matilde de Magdeburgo, que habla de una dulce caída, también en la de Hadevich, eh, mientras más profundamente caigo, más dulcemente bebo. ¿no? Eh, no me voy a detener aquí, pero Blanca Garí, quien fue la editora del Espejo de las Almas Simples para, para Ciruela, ¿no? comenta esta obra de Margarita Porete y, y ella se ha fijado particularmente en una reelaboración que hay en la obra de las místicas medievales, pero especialmente de, de Margarita, de lo que es eh, la descripción del itinerario místico. Eh, hasta, hasta, el, hasta el siglo XII, hasta el siglo XIII, explica Gary había imperado esta idea de que el camino hacia Dios se describía como una progresión ascendente, como un progreso hacia Dios. Pero resulta que de pronto en el contexto, en las voces de estas mujeres del siglo XII que están cruzadas por la experiencia afectiva, y esto es importante creo también para el libro rojo, eh, surge una necesidad de reformular ese itinerario místico, eh, y de reformularlo justamente en su sentido inverso. Lo que escriben estas autoras es que el camino hacia Dios solamente es posible recorrerlo en la medida en que se dejen caer al abismo sin fondo. ¿sí? Eh, bueno, esto constituiría, como explica Darío una verdadera teología del, del descenso. ¿no? Pero me quiero quedar, y a partir de aquí volver al libro rojo, eh, Margarita Porete, en El espejo de las almas simples, como bien nos ha explicado Benjamín, describe una serie de caídas, de caídas y además dos muertes que comporta esa, ese proceso de caídas. ¿no? Y, y dentro de ese proceso de dejarse caer, el alma de Margarita se va a volver nada, eso ya lo ha explicado muy bien Benjamín, pero gracias a ese anonadamiento, justamente va a poder reflejar la imagen de Dios, dice Margarita. Eh, pero me interesa eh, tomar algo que formula Margarita, ¿verdad? Y es que desde el quinto al sexto estado, ella describe siete estados, ¿verdad? En ese reencuentro del alma con Dios, se produce una transición desde la razón hacia el amor hay una transición desde, desde la experiencia como de la erudición, del intelecto, de la razón, hacia una experiencia que es de carácter afectiva, amorosa, y que va a responder, por lo tanto, a otro modo de experiencia. La experiencia razón, racional debe volverse afectiva para conocer lo divino, ¿sí?, y, y bueno, Benjamín nos no, no ha explicado muy bien de qué manera eso encuentra una formulación en el libro rojo. ¿no? En tanto, el desierto justamente constituye ese estado, ese espacio de vaciamiento, como ha planteado Benjamín, en el cual Jung eh, está respondiendo a este llamado del espíritu de la profundidad, abandonar el mundo de las cosas, es decir, el mundo exterior, abandonar el mundo de las personas en la soledad, y también, esto es importante para la visión, el mundo de los pensamientos. Entonces, creo yo que si volvemos a esta, a esta indagatoria por la relación entre la visión y el descenso, ¿no? la experiencia del desierto bien podría vincularse a lo que Jung, en tipos psicológicos, eh, describe como la mirada introvertida. La introversión, dice Jung, constituye un volverse la energía psíquica hacia adentro, ¿sí? En ese aislamiento del mundo exterior entonces hay una interiorización de la experiencia, eso yo creo que también lo explicó Jimena muy bien, en fin. ¿Qué comporta, dice Jung, una relación negativa con el mundo de las cosas? Pues para el introvertido este tendrá un valor secundario, el mundo de las cosas. En tanto se retira de él y su interés se dirige, en cambio, Hacia, hacia adentro, hacia sí mismo. Sin embargo, en este proceso verdad que describe Jung de reencuentro con su alma en esta travesía, el punto central cuando se produce ese tránsito, ese traspasar de un estado a otro, verdad ese atravesar lo que él describe como el umbral de la conciencia, o portal del alma, esa también es otra manera eh, que tiene Jung de referirse a este tránsito en el libro rojo, se produce en el infierno. Y mi propuesta es que en, eh, de la mano con este atravesar este umbral de la conciencia hacia el mundo del alma, eh, se produce entonces la transformación de la visión que ya no solo es introvertida, sino que además es Intuitiva. En tipos psicológicos, Jung describe la, in, la, la intuición a partir del latín intueri, que también etimológicamente y literalmente significa ver por dentro. Ver por dentro. Este pasar del otro lado, el cruzar el umbral, es una experiencia horrorosa para Jung. También Benjamin se ha referido a a la resistencia de Jung a abandonar el conocimiento, a abandonar la voluntad, a abandonar la ciencia, ¿cierto? Y entregarse a la pasividad. Pasar del otro lado supone vivir ese terror del abandono, ¿no? Sin embargo, de, ese, de esa experiencia eh, terrorífica va a surgir lo divino, ¿no? En ese momento, en el momento del infierno, el espíritu de la profundidad abrió mis ojos y divisé las cosas interiores, el mundo de mi alma, la multiforme y transformable. Ese es el momento preciso, entonces, donde se produce, creo yo, en el infierno, ese, esa transformación de la visión en, en una visión intuitiva. Creo que esa visión intuitiva, intuitiva perdón, se despierta en el, libro, en el capítulo quinto, gracias a que Jung ha abandonado el mundo de los pensamientos. ¿Sí? No sé si me explico en ese sentido, pero si sí, en el desierto se posibilita una visión introvertida porque ha abandonado el mundo de las cosas y de las personas. Además, al ir un poco más allá y abandonar el mundo de los pensamientos, la visión se vuelve intuitiva, y eso quiere decir salvaje, primitiva. ¿Sí? Esta es una idea eh, que Jung toma sin duda de Nietzsche, aquí hay otra clave de lectura del libro rojo, el Zaratustra de Nietzsche, otra de las lecturas que está detrás de, de, de este libro, ¿no? junto a la divina comedia, junto al matrimonio del cielo y del infierno y otras, tantos, otras tantas, el Fausto de Yete también. ¿no? Y, y en esta obra Nietzsche elabora esta idea de, eh, de los que pasan hacia el otro lado, ¿ya? el cuerpo, esto es una cita del Zaratustra, el cuerpo fue el que renegó de la tierra, él oyó que le hablaban las entrañas del ser, y entonces quiso meter la cabeza a través de los últimos muros, esta es una imagen que está muy cercana a lo que Jung describe, eh, que, que realiza en la cueva del infierno, Jung acerca su oído a la, a la piedra, ¿no?, y desde un agujero, dice Jung, escucha el bramido de las corrientes subterráneas. Eh, y entonces quiso meter la cabeza, dice Nietzsche, a través de los últimos muros, y no solo la cabeza, quiso pasar al otro lado de aquí al mundo. Hay un traspasar. Me estoy acordando de Blanca Garí, que describe, que describe esa transición desde, desde la razón hacia el amor, en el quinto estado del espejo de las almas simples, Gary utiliza la expresión de ultrapasar, ultrapasar, atravesar un umbral. Y aquí eh, también en este gusto por las etimologías personal, ¿no? eh, Recordar que umbral proviene justamente del latín lumbrar, que a su vez eh, proviene de liminaris, el límite. Por lo tanto, esta palabra en su origen eh, reúne, ¿verdad? El límite, también la lumbre la luz, lo luminoso, pero al mismo tiempo su contrario, que es la umbra, la sombra. Todavía en algunas lenguas, romances, la umbra. Y aquí leo el libro rojo. Me sentí, dice Jung, embaucado y engañado por mi rey. ¿Por qué me sentí así? Él no era aquello que yo quería que fuera. Él daba cosas distintas de las que yo esperaba. Él debía ser rey en mi sentido, es decir, según lo que yo deseaba, y no en su sentido, que es lo contrario. Lo que yo llamaba ideal, eso había de ser él, que es Dios. Mi alma me parecía vacía, insípida, insulsa, pero en realidad lo que yo pensaba de ella valía para mi ideal. Ese era el ideal, eso era lo que Jung esperaba encontrar a este otro lado. Sin embargo, lo que encuentra en el otro lado es justamente su contrario, no a ese ideal. Jung, de hecho, eh, y aquí ya voy terminando, me parece, mi presentación, ¿sí? Me voy a devolver, para que no se desconcentren, solamente volver a esta cita, ¿no? Eh, de hecho, en el libro rojo, en el momento en que Jung describe que se produce ese, ese pasar del otro lado, en el umbral de la conciencia, Jung, perdón, simplemente describe que no se reconoce a sí mismo, en ese traspaso hacia, la, traspaso hacia la intuición que permite ver las cosas por detrás, Jung se convierte en un monstruo. Eh, dice que, que entonces su sí mismo se le presenta como una bestia salvaje y no se reconoce, no sabe quién es. En ese sentido se le presenta lo nuevo, que además, como, como muestra esta cita, es justamente lo contrario a lo esperado, ¿no? lo contrario a su voluntad el camino contrario que él, a, al que él había recorrido hasta ese momento, ¿no? eh, y se vuelve una bestia feroz. Sin embargo, esa, ese carácter primitivo y salvaje de la visión va a ser eh, lo que le va a permitir ver detrás, ¿no? ver lo que ocultan las superficies. Y aquí, para terminar y no extenderme demasiado y, tal vez, dejar más, más espacio para preguntas y comentarios, ¿no? Volver a esta imagen, volver a esta imagen que, que nos presenta y que nos recuerda esta odisea emprendida por Jung eh, y que también sirve de cierre, ¿no? Volver al inicio, eh, al inicio del libro rojo, al cierre del ciclo, eh, cuando Jung está emprendiendo este viaje, ¿no? Este viaje que, que aquí, esta es una imagen que, que Jung también utiliza al final del Liber Primus, la imagen del camino zigzagueante de la serpiente, que se puede, eh, que puede transitar, ¿verdad? que se puede mover entre un extremo y otro. Ese es justamente el viaje que emprende Jung aquí. ¿no? Cito para terminar, como un caminante cansado que nada ha buscado en el mundo, más que el mundo mismo, he de presentarme a mi alma. He de aprender que detrás de todo, finalmente yace mi alma. Y que si atravieso el mundo, al final, es para encontrar mi alma. Es decir, la paradoja final es que este, este Dios venidero que, que varios de nosotros hemos, eh, hemos intentado comprender ¿no? en nuestras exposiciones, no es tan nuevo. Eh, esa novedad del libro rojo es aparente, eh, porque tal como dice Jung en el libro, el dios de lo venidero es un dios relativo, es un dios ambiguo, y es un dios que también en parte es conocido, no es absolutamente desconocido. ¿no? Eh, eso, eso, lo voy a dejar ahí y, y dejo espacio para, para preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, profe. Eh, muy buen cierre, yo creo, del ciclo. Se retomaron varios aspectos que se vieron a lo largo de, de estas tres sesiones que hemos tenido. Eh, qué lindo título, dice Jimena. También comenta como la de creación de Simón Bail. Qué maravilla, dice. Eh, no sé, profe, si quiere comentar algo. Eh, no, no sé, no sé quién dijo lo de la de creación. Eh, Jimena justo... también. Ah, la Jimena, sí, Jimena, justo lo decíamos también en contexto de un curso esta semana cuando estudiamos a Margarita, el aniquilamiento que es como la descreación, claro. Eh, dejo entonces la palabra a quien quiera preguntar algo, hacer algún comentario, también se puede leer por el chat, no, no tengo muchas, no hay ninguna pregunta aún por el chat, pero pueden hacerlas. Eh, o si no, simplemente que abren el micrófono, también Benja, vale. También vi por ahí a Alejandra, Jimena, quien quiera comentar. Y te pregunta. Sí, ah, ya voy a ver eh, entonces podríamos. Las visiones que tiene Blake, su arte, es eh, prácticamente lo mismo que el libro rojo. Pero. Uh, perspectiva. ¿O no? ¿Quién habla? ¿Cuál es tu, cuál es tu nombre, perdón? Eh, Maximiliano Cuadra. Hola, Maximiliano. Eh, supongo que se pregunta va para mí. No sé si alguien más la quiere ¿Sí? responder. Ah, sí, sí, para ti. <risa> Eh, Maximiliano, yo creo que, que el carácter de la experiencia es distinta es distinta sobre todo en el sentido que la estamos entendiendo aquí eh, Blake se entendió más que nada como un transmisor, transmisor de, de experiencias que tenían que ver también con un, con, una, con un contexto más global y no solamente personal, no hay una profundización no hay un regreso al alma en ese, en ese viaje ¿no? Blake en ese sentido no, no es un profeta es más un profeta que, que un visionario, pero sin embargo eh, entre los libros proféticos iluminados de, de William Blake y el libro rojo de Jung hay muchas vinculaciones, también aludió a eso eh, Valentina, ¿no? en el sentido también de la importancia de la alquimia y, y también de la forma del libro, la conjunción de textos e imágenes, en fin, yo creo que más bien se puede entender como un referente, como un modelo, como un modelo sobre todo de la idea del libro, que también dejó bien. ahí, no sé si, si quisiera Valentina comentar algo, pero ella también sugirió esa conjunción de contrarios que se dan en la forma del libro, y eso está también en Blake. Entonces más que nada sería un Muchas gracias. Bien. Gracias. Eh, te felicito, Daniela, por, por la exposición, este, la verdad que hoy hay tanto para comentar y tanto para agradecer que no sabía por dónde empezar pero sí que, no sé, en los, en los tan breves minutos que ocupó Daniela eh, qué capacidad, a mí me dio un vuelco el corazón ¿no? Este porque has tenido como, este ya, ya te había escuchado alguna otra vez en Barcelona pero me, o sea, has tenido la capacidad de de, uf, de, de, de, de temas de entrar y, y hacernos entrar en, en temáticas muy muy ondas cada una este, no has tenido piedad con nosotros porque de la introversión nos hice pasar al otro lado Totalmente, totalmente de la introversión en el desierto a la intuición en el infierno ¿Cierto que puede ser? Sí, sí, claro que sí. sí. creo sí, que yo sí. también creo, este, sí. Y, y, y me, me quedo con el motivo del umbral, un motivo literario y, no sé, yo diría filosófico, psicológico también, ¿no? Ese umbral que, que, que hay que atravesar, que no queda otra. Pasa que, bueno, hay mucha gente joven también, pero cuando ya contamos algunos años... Y bueno, ya hemos pasado algunos umbrales también, ¿no? Y, y pero qué importante, porque ustedes han, nombrado tan, han traído tanto a las místicas hoy, eh, vieron que ellas dicen, cuando tenía tanta edad pasó esto, o sea, eh, es como muy muy fuerte esto, ¿no? Pero bueno, el umbral realmente, eh, me parece que en Yun y en el libro rojo, y en su proceso, como decían también este, eh, Benjamín y, y Valentina, eh, el umbral como proceso, no, no, no, por supuesto no es una cosa, no, no es algo eh, que sea intuitivo no quiere decir que sea instantáneo, no, y que sea inmediato no quiere decir que sea instantáneo, sino que es es absolutamente procesual, no, pero bueno, no, no, no, no tengo eh, mucho más para comentar para decir que, que que me he vuelto como como a meter y y el, en el mundo de la visión también tan, tan arduo también, y cómo que me gustó mucho cómo lo trató Benjamín también, y digamos cómo la trajo Margarita Porete, y, y, y me, parece que, me parece que el ciclo en sí, este, lo, si sirve para algo, es para, para abrirnos, ¿no? Para abrirnos temas, para abrirnos. Este, a más investigación, a más profundización, ¿no? Eh, bueno, después por ahí alguna, alguna pregunta, pero... Eh, muy, muy hondo, la verdad, muchas gracias. Eh, gracias Alejandro por recordar el tema del umbral, yo quizás me gustaría también... Eh, en función también de lo que pre preguntaban recién, eh, justo antes, ¿no? Como pensar que el libro rojo en sí también como objeto, si lo tuviera aquí lo mostraría de nuevo, pero um, es también un umbral, ¿verdad? En el sentido de que son umbrales los, los manuscritos, los códices, estoy pensando en el objeto. Y Jeffrey Hamburg que ha estudiado esas openings, ¿no? esas aperturas. El umbral es una apertura, es una apertura. Y yo creo que el libro rojo en sí también... Es, es una especie como de ventana, Blake entiende sus libros proféticos iluminados como ventanas, los describió como cuevas, puertas, que había que atravesar, y ocupa la palabra atravesar, pasar a través de, para acceder hacia otro mundo. ¿no? Muchas veces he pensado que los que estudiamos estos temas somos un poco liminares, somos un poco de, de, de umbrales, ¿no? Porque digamos que son temas raros <ríe> a, a, a, a occidente, malo, a, también, sí, ¿no? Este, pero bueno, a mí me gusta sentirme ahí en, en la liminaridad también en, en, en aspectos de la vida. ¿no? Eh, Hola, solamente quería eh, agradecerle profundamente, de ¿verdad?, a todas los a quienes expusieron hoy. Eh, o sea, como decía Alejandra, eh, se abrieron muchas puertas. Eh, Daniela, encontré magistral lo que hiciste, de ¿verdad?, como impresionante. Yo creo que es como lograr un, eh, esa erudición y emocionar con eso, no es fácil. Así que, ¿verdad?, demasiadas gracias por eso. Y a propósito de, de, de lo que ustedes hablaban... Eh, que, que, que vino tanto uy, se que vino tanto Margarita Porete, eh, pensaba también en este camino del descenso estas no me acuerdo si eran dos escaleras, o sea, eran varias escaleras en las que había que caer a la muerte caer al pecado eh, y todas estas caídas que, que existían, que también eh, se convertían en un camino como bien, creo que Blanca quería usado esta palabra como calidoscópico ¿no? así como como con con idas y retornos, entonces como muy interesante también eh, que apareció esta idea como de ir y volver, o sea, un camino que no es progresivo y, y que aparece en tantos, en tantos autores, yo me acordé todo el tiempo de algo nada que ver, pero del, del, de altazor de Guidobro, y como de esta caída, de esta caída, pero que también es su vida al mismo tiempo, tan, como que la, la poesía eh, contemporánea algunas veces también logra captar ese espíritu. Estoy muy de acuerdo. Eh, voy a leer una pregunta del chat, eh, de Fernanda Aguirre. Dice, ¿es posible la relación de la astrología y Jung, lo simbólico, los planetas, los elementos? Me es imposible no relacionarlo y sacarle lo simbólico. Hermosas ilustraciones ricas de semiótica. Será una pregunta para Valentina, Valentina tenía otro compromiso, no sé si estará todavía Rocío. No, eh, se tuvo que ir, no, no me aparece ya. No sé si alguien más quiere responder esa pregunta. Alejandra, tal vez nos podrías ayudar, ¿sabes algo de esa relación con la, con la astrología? Yo no sé mucho, eh, y, y podría responder... Quizás brevemente, igual, si sí, no, no puedo evitar, decirle a Fernanda eh, la importancia que tiene la astrología, sí, como en, la tradición, en las tradiciones espirituales, ¿no? y particularmente también para la teoría de las correspondencias, para este pensamiento analógico. En tanto se piensa que, como dices, dice Swedenborg, ¿no? en, el matrimonio, en el cielo del infierno, eh, así como es la superficie, es en las profundidades, así como es en el cielo, es abajo en las profundidades de la Tierra. Y la astrología en ese sentido, claro, se piensa como, como, como una lectura también, como el cielo, ver en el cielo un, un escenario de pura sabiduría que tiene que revelarse. ¿no? Yo no sé mucho de esto, lo que sí sé que hay gente que lo ha hecho a la relación, que lo ha estudiado, que ha escrito sobre esto, y pienso también en la sincronicidad, en ese que es... es como muy es un concepto como muy importante en Jung y, y ahí creo que la astrología él también él lo dice, ¿no? Este viene viene a eh, viene a cuento de esta de esta sincronicidad. Pero bueno, yo no lo he estudiado porque hay tanto para estudiar. <risa> No puedo dejar de acordarme de una cita que, que yo dije, la, me parece la sesión pasada el astro de tu, de tu nacimiento es una estrella errante y en transformación muy bonita claro, y hoy este, eh, ¿cómo se llama? Eh, Valentina hablaba ¿no? del sol, que algo también yo dije, lo que pasa que el sol de los alquimistas no es o, o no es solamente el astro el astro solar no eh, es el sol como decía recién Dañera el que está también en, en lo profundo de cada uno bueno, entonces eh, pero pero sí, que la hay sí, la pregunta es si hay alguna relación sí, yo creo que sí la hay de hecho sí este un compañero mío del máster anduvo por ahí por, por el tema de la astrología y bueno, sí sé que hay gente que lo, está, lo ha mirado al tema Fascinante. Mm. Eh, ah. no, día no, no. le quería hacer, o sea, eh, por momentos lo distinguía y por momentos me, me pareció que, que los analogabas. El yo de Yun y el alma, para ti, son distintos, es una sola. Eh, cuando se puede decir el yo y el alma es como que decimos, decimos lo mismo, ¿qué, ¿cómo lo ves? Eh, bueno, difícil la, la pregunta porque son casi, eh, uno al, al, al hablar sobre Jung eh, y el libro rojo de repente se le pasa a decir el sí mismo, el yo de Jung, Jung, el científico, el alma, etcétera, pero yo creo que la diferenciación más que... Eh, por eso la así terminológica del de, de cómo se nombra, es el viajero, que sería como, como el, el yo de Jung, que va hacia el alma, esa sería como la, la diferenciación que, que habría que hacer, a lo mejor claro se confunde de repente de dónde está el límite con el cinismo, sí qué es realmente el cinismo, sí eh, la diferencia con el alma, pero yo creo que eso es lo principal, o sea está el Jung de, de carne y hueso científico, está el, Jung, el, el yo de Jung viajero y el... el a lo que tiene que llegar, que es el alma. Esa sería la, la diferenciación. Qué lindo, gracias. No sé, profe, cómo estamos de tiempo para leer alguna pregunta más. Aquí hay unas dos preguntas. Siempre sí, ¿no? podemos leer dos preguntas más, ¿les parece? Ya. Por la Rocío. <risa> <risa> bueno, dice aquí Vicente Martínez. Hola, me gustaría escuchar si se puede alguna visión de las profesoras que aplique lo expuesto al contenido, al contexto social actual, entendiendo que es un lenguaje para hablar de los procesos personales, pero quizás se puedan vincular algunas ideas con ese propósito. Eh, bueno, Benjamín, si quiere comentar algo, Alejandra, eh, no, me tomo la palabra nomás. <ríe> eh, hay una relación en el libro rojo, ¿por dónde, ¿por dónde interpreto yo esa pregunta? La relación muy profunda que hay entre la crisis colectiva y la crisis personal, ¿cierto? La crisis colectiva relacionada además con la guerra, eh, una experiencia terrible eh, para toda la humanidad, ¿no? En la guerra mundial. Y, y claro, ya hay un, hay un correlato ahí entre, y una sincronicidad, ¿no? En, entre esa crisis colectiva y la crisis personal. Eh, eso, eso. Eh, Benja, Alejandra, si alguien más quiere hacer algún comentario. Eh, sí, yo mi, mi impresión al final es que el, el libro rojo es tan, eh, entre comillas, abierto en, en su lectura que uno lo puede leer ahora, lo puede leer en dos días, en diez años, y de alguna manera igual va a haber una. una una ligazón que se pueda hacer con, con el contexto actual. Yo creo que a, ahora, en este momento, en, por lo menos nosotros que estamos aquí en Chile, no, no sé cuántos están acá en Chile, un, un, el problema de la violencia puede ser también, o sea, Jung habla mucho sobre la violencia en el libro rojo de, bueno, al final el que mata a quien mata, mata se mata a sí mismo, por ejemplo. Entonces, tal vez eso, eso se podría extrapolar en, en una lectura actual, o sea, la, la pérdida de, de la espiritualidad también, muy, todos esos temas sí pueden ser totalmente extrapolables del libro rojo. No, simplemente que me parece que son como como dicen, ¿no? este, procesos como muy humanos, eh, encuentro hoy por hoy, eh, no sé si será muy autobiográfico lo mío, pero que el motivo del descenso es, es la manera de ser humanos, ¿no? o sea, el motivo de... Eh, dicho en palabras, a lo mejor de hoy, es restar eh, y no sumar, descender y no subir, porque no hay que subir a ningún lado, hay que, hay que ir hacia, hacia la profundidad. Eh, bueno, y como comentaba antes, lo de lumbrar también, y, y yo creo que, que no hay manera de, de ser más humanos eh, si no atravesamos el infierno, pero de verdad. ¿eh? De verdad. Como Cristo. Exacto. este está el motivo del, de la kenosis. ese es el modelo de Margarita también tal cual esa es la humanidad de Dios y gracias a los tres eh, voy a leer la última pregunta igual quedaron algunas pero eh, como dijimos también en las otras sesiones pueden escribir al correo, nosotros eh, vamos a a seguir eh, ocupando ese correo para, para responder a sus preguntas así que cualquier cosa eh, preguntan por ahí también Leonardo dice en las en la antigüedades en, la, ya, en el mundo antiguo las imágenes en occidente tenían desde la, tradicio, desde la tradicional una utilidad normalmente vinculada con lo trascendente cualidad que se pierde a partir del renacimiento cuando él se eleva cuando se eleva el homocentrismo como una forma de entender el mundo. ¿De qué forma Jung, detrás de sus imágenes ilustradas, retorna a esta tradición funcional? Me Me quiero tomar va. todas las respuestas. Venga. <ríe> eh, bueno, hay una parte de Jung donde habla... En, en especial en, en, el, en, el, en el desierto, del por qué se, se va hacia el desierto, es porque los padres del desierto bebían ellos mismos esas imágenes, al final, y eso se pierde, entonces él, claro, a lo mejor no va físicamente hacia, hacia el desierto, como, como alguien dijo en el chat, como Claudio Naranjo, que si sí hace, por ejemplo, ese viaje físico hacia el, hacia el desierto, esa pérdida de esas imágenes, eh, simbólicas, que ellos vivían sus símbolos, deben recuperarse mediante una introspección, o sea, tal vez la creación misma del libro rojo sea tan contradictoria y tan, tan poderosa porque intenta retomar esa vivencia viva de esos símbolos, esos símbolos que, como dices tú, se, se, se, se perdieron, a, a lo mejor no de manera tan tajante en un, en un periodo, o sí o no, no sé, etcétera, a lo mejor Blake estaba intentando también recuperarlos, esa nostalgia como del mito, eh, y eso. <risas> Muy bien, yo, eh, gracias Benjamín. Al escucharte, recordé una idea que no dije en mi ponencia y que tiene relación, yo creo, con lo que tú planteabas, ¿no? Eh, cuando Jung, en tipo psicológico, eh, explica que la intuición tiene el latín intueri, que es ver por dentro, explica también que la intuición permite. Abrir, dice Jung, un mundo cerrado, el mundo cerrado de las cosas, y permite ver lo nuevo, tal cual. Y dice que lo nuevo es lo que está detrás de las imágenes exteriores, que es la imagen interior, la imagen interna. ¿no? En ese sentido, ¿te acuerdas, Benjamín, que además estudiamos en el curso ese, eh, esa, esa comprensión del desierto como un espacio abstracto? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, eh, agradezco mucho a todos y todas quienes escucharon, también a los expositores, eh, bueno y, y nada, eh, profe, si usted quiere dar algunas palabras eh, finales, si alguien también quiere comentar, eh, también dejo abierta la posibilidad, muchos ponen eh, gracias por todo, muchas gracias… Eh, Ah, yo agradezco el interés, la presencia y todo lo que se ha movilizado, como decía Alejandra, durante esta semana. Eh, lo agradezco también, ¿no? a nivel de las reflexiones y la lectura del libro. Y, y quiero también agradecer nuevamente a Jimena, Felipe, Alejandra, a Anjamina, Valentina, que se tuvo que ir a Rocío, por participar. Y también quiero aprovechar de agradecer especialmente a ustedes, mis estudiantes, porque día a día movilizan esas reflexiones. Y, y además es un orgullo para mí escucharlos y escucharlas. Así que muchas gracias. ¿Cuándo hacemos el próximo? Ah, excelente, excelente. A mí me motivó mucho para hacer algo parecido con mis ¿Sí? alumnos. Este, precioso, precioso. Me encantó, me encantó a lo los alumnos también. Sí. Eh, muy lindo. Y, y me impresionó, no sé, te lo dije por mensaje, este, Dani. Uh -huh el yere que tienen como universidad, porque esto se ha abierto mucho, han llegado a mucha gente, este, la verdad que está buena esa convocatoria. Y para tratar sí. estos temas que para mí son tan liminares, ¿no? por más que nos interesen, lo son, tenemos que sí. decirlo. ¿no? Este, sí, pero, pero despierta nervoso. mucho interés. Sí sí sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Para mí también ha sido un agrado compartir estas sesiones, estoy muy contenta. Así que muchas gracias.